¿Cómo están queridos estilócratas, amigos, visitantes y camaradas de este canal? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero... Quiero darnos una tregua en cuanto a publicaciones, comentarios, opiniones y demás Porque pues es suerte de diciembre, hoy es Nochebuena Y entonces me gustaría daros una pequeña tregua Para saludarnos cordialmente a todos nuestros... Amigos de Estilocracia, de Estilocracia clásico, de Cliché, de Infocracia A todos ustedes les queremos Juan Aldebarán y este escribidor Enviarles un muy cordial saludo Con nuestros mejores deseos porque la pasen muy bien hoy Porque pasarla bien es cuestión de uno que nos hagan pasar la mal, las circunstancias de la vida y de, y, de la, y de las cosas que ocurren en la ciudad, en la polis y demás, bueno, pues no está en nuestras manos modificado tanto. Pero el querer pasarla bien y el gusto de pasarla bien, sí está en nuestras manos. Y ese es el que queremos que hoy, este día, lo aprovechemos al máximo y nos demos un cordial saludo entre todos. Pensemos en las cosas bellas que nos han ocurrido alguna cosa bella nos habrá ocurrido al menos una cosa bella nos habrá ocurrido en la vida entonces habrá que recordar todas esas cosas bellas hoy juntarlas y dejar sacarlas a relucir limpiarlas, pulirlas y otra vez ponerlas alrededor de nosotros para continuar adelante las cosas no son fáciles tampoco serán fáciles el año próximo pero es nuestro mejor deseo que la pasamos bien y aquí ahí estamos nosotros para saludarnos para apoyarnos unos a otros para conversar los temas que nos interesan para tratar de entender lo que va a ocurrir y tratar de planear lo que vamos a hacer para que a todos nos vaya mucho mejor amigos estilócratas, camaradas amigos y visitantes del canal, del canal y de mis canales y de nuestros canales les mando un muy fraternal y mis mejores deseos porque la pasen muy bien.